a la espera de eh, sus mensajes, de sus llamadas, para poder brindarles esa guía, ya que recordemos, esto más que una entrevista, es un diálogo, y no solo entre Karen y el especialista, sino también con ustedes, por supuesto, por ello tenemos la posibilidad de que eh, puedan comunicarse con nosotros también. ¿Y comenzamos, vamos a ir desarrollando este tema, damos la bienvenida al especialista que nos acompaña hoy, el doctor José Eduardo Torres, y aquí eh, por supuesto le damos la bienvenida y las gracias también, ¿cómo está doctor? Karen, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Gracias por darse ese tiempito, por acompañarnos. Pues hemos tenido una gran cantidad de mensajes también en estos días para hablar de este tema. Y algunos otros que, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para darles una respuesta. Comenzamos. Hemorroides, doctor. ¿Qué son las hemorroides? Bueno, las hemorroides son eh, venas que están eh, localizadas en el ano y alrededor del ano son pequeñas almohadillas venosas que eh, lo que hacen es eh, amortiguar la salida del, de las heces a través del recto y del ano están allí eh, pequeñas venitas, grupos de venas en realidad que, que van a formar y van a dar eh, forma a, las, a la salida de las heces ¿Por qué se forman doctor? Las hemorroides se forman por el aumento de la presión al, de, al defecar, un aumento de la presión intraabdominal. El pujo intenso, cuando las personas son estreñidas, consumen poco líquido, muy poca cantidad de fibra, las heces son duras, entonces requieren hacer más esfuerzo para um, evacuar las heces. Entonces, en ese momento las venas se llenan de sangre y esa sangre que permanece durante mucho tiempo allí las va dilatando poco a poco, poco a poco, ¿no? El parto también es otra causa importante. Los embarazos frecuentes o repetitivos también son causas de hemorroides. ¿no? Todo aquello que eh, aumente la presión intraabdominal puede causar hemorroides. Existe también un, un factor congénito ¿no? que viene de eh, familiar, Personas que, cuyos padres tuvieron hemorroides o varices pueden tener porque tienen un factor genético que hace que las venas sean un poco más débiles en relación a las demás personas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cómo nos damos cuenta de que podríamos iniciar con un cuadro de hemorroides? Bueno, o sea, en la mayoría de los casos podríamos decir que tres eh, de cada cuatro personas adultas mayores a los 40 años sufren de hemorroides o tienen hemorroides, no, no es que las sufran porque los síntomas pueden no existir. Cuando las hemorroides son internas principalmente, no hay molestias, solamente una, una alerta que en algún momento las heces salen manchadas con gotitas o estrías de sangre, sí. o en algunos casos más serios hay un sangrado realmente eh, muy visible. Cuando las hemorroides son externas es cuando generalmente tenemos ciertos tipos de síntomas, como eh, escosor anal, no, eh, hay mucho escosor, pica mucho el ano. Luego, eh, el, eh, la sensación de tener un bultito, una masa en, en la región del ano, o que en el caso de las hemorroides externas es visible a la vista, ¿no? a simple vista. Doctora, pues existen ciertos mitos con relación justamente a las hemorroides, y es, eso, es ello lo que vamos a resolver a continuación. Por ejemplo, el uso del papel higiénico. Hay personas que todavía incluso utilizan papel periódico. Es un sector bastante delicado y que, por supuesto, deberíamos de cuidar. Así es, Karen. La piel del ano es una piel muy delicada, uh -huh. en realidad. Es, un, es una piel que es muy delgada, para comenzar. ¿Por qué? Porque es una piel, que, eh, es una piel de transición. Va cambiando de la piel, de la piel normal que, todos, o sea, que tenemos sobre el cuerpo hacia una mucosa. Es prácticamente tan delicada como el labio. Entonces, eh, es importante siempre utilizar eh, paños eh, húmedos. Ah, ya, las, Los, toallitas las toallitas húmedas, húmedas son ya. mejores para, hacer, para realizar la limpieza. Pero hay que tener en cuenta que no deben tener ni alcohol ni fragancia. No tienen que ser toallitas húmedas que no tengan ni perfumes ni alcohol. ¿Por qué? Porque eh, si tienen estos productos van a debilitar más la piel. ¿No? Realizar también a veces eh, baños de asiento en, es en el... agüita de manzanilla, que es dejar reposar un, un racimo de, de manzanilla envuelto en, una, en un pañuelo limpio, en un bañador con agua hirviendo, dejar pasar como un mate. Sí, sí. Y una vez que está tibio y la temperatura es agradable al cuerpo, sumergir unos 5 a 10 minutos el ano. Allí va a limpiar todo, todo ese sector Y en la ducha, cuando nos estamos duchando Es importante realizar también La limpieza del ano Pero no con jaboncillo debe, debe hacerse con un eh, De preferencia con un shampoo Una cosa muy neutra yes. Con el que shampoo que se utiliza Para el cabello, pero que es más neutro Que puede ser un shampoo de bebé Para que sea una limpieza eh, Más eh, suave para la piel Del ano ¿no? Pero eh, eso no va a evitar que uno pueda desarrollar hemorroides. Y preventivamente, doctor, el tema de los baños de asiento, por ejemplo. Los baños de asiento sí, ayudan mucho en lo que es la desinflamación de los propios hemorroides. Ah, yeah. ¿no? Ayudan a desinflamar, la manzanilla es un maravilloso sí. desinflamante natural. Entonces, nos va a ayudar a nosotros a... Que eh, evitar el dolor, disminuir el tamaño de las hemorroides uh -huh. ¿no? Dur durante el, el baño de asiento y que va a durar también, puede durar en algunos casos algunas horas o en algunos casos un par de días. Entonces, realizar el baño de asiento en forma preventiva, unas dos o tres veces a la semana, puede ser muy bueno. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que las hemorroides sangran, nos dice. ¿Y qué clase de sangrado es este, por favor? Muchísimas gracias por su consulta, doctor. Y bueno, las hemorroides, una de las principales eh, características o de los principales signos de una complicación de las hemorroides es el sangrado. Cuando la persona va a evacuar al baño, eh, las heces pueden salir manchadas con sangre, con pequeños hilos de sangre o un sangrado mucho más profuso que puede incluso eh, manchar todo el inodoro. ¿no? Uh -huh. En estos casos, cuando el sangrado es muy es muy eh, grande o, o es muy visible la persona debe acudir inmediatamente al, al médico para que se le haga la revisión y en todo caso el tratamiento es muy importante que eh, las personas sepan que las hemorroides sangran porque ha habido ya una lesión interna ahora no, no todos los sangrados que provienen del tubo digestivo o sea a través del ano pueden ser de hemorroides entonces cuando cuando una persona ve, observa que hay sangre en las heces o con las heces debe acudir al médico para evitar eh, ver, eh, tener problemas de diferente índole que pueden ser desde pequeños pólipos rectales, pólipos anales pólipos eh, del colon o cáncer, ¿no? Hay que ver muchas cosas en, en ese tipo de situaciones, pero es por eso importante que cuando hay sangrado en las heces se acuda al médico. ¿Y esos pólipos son peligrosos, no, doctor? En, ¿En algunos casos tamaño, sí. Si no me en algunos casos sí, algunos bueno, cuando son pólipos muy grandes pueden incluso llegar a obstruir el, la luz del intestino impidiendo el paso de las heces, ¿no? Y en otros casos todo pólipo es una enfermedad precancerosa, es decir todo pólipo puede convertirse en cáncer en un cierto tiempo, por eso es importante que sean tratados los pólipos. Doctor, pues eh, seguimos hablando de este sangrado ¿qué pasa si no se da o ocurre no sé, durante, antes o después de la evacuación? Eh, pues eh, se dan casos en los que parezca tal vez una aparente hemorragia que no sea por supuesto tan, tan grande, pero ¿podría ocurrir? Claro que sí Puede realmente ocurrir que en algunos casos, de, durante la defecación, se ha lesionado la, la venita, mm -hmm. la hemorroides, pero ha pasado a la defecación. El, el esfínter anal se cierra y el sangrado continúa por dentro. Entonces, en algún momento la persona va a eliminar ese sangrado. va a hacer un esfuerzo, digamos. ¿no? Y va, a provocar, eh, va a provocar la salida de una cantidad de sangre que puede ser mucho más aparatosa de, de la causa que la está provocando en realidad puede ser fácilmente eh, tratable, pero en otros casos puede realmente eh, presentarse un sangrado que puede ser cataclísmico y la persona sentir mareo, sentir eh, eh, adormecimiento, somnolencia, ¿no? que poco a poco se siente débil, En esos casos son casos en los que hay que hacer el tratamiento de emergencia. Perfecto. Siguiente consulta, damos lectura. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que los niños pueden tener hemorroides. Nos dice gracias por su consulta. Doctor. Bueno, raras veces en, en medicina se dice que hay algo 100%, pero es muy, muy poco probable que los niños puedan tener hemorroides, a no ser que los niños sean muy estreñidos desde muy pequeños. En todo caso es muy importante recordar que para una buena dieta se debe eh, consumir bastante fibra, ¿no? es decir, cereales, integrales, frutas, verduras, que son indispensables para el crecimiento de los niños también, y obviamente acompañar de la ingesta de líquidos para evitar que los niños puedan estreñirse y de este modo desarrollar hemorroides en los años posteriores. Siguiente consulta. Buenos días. Quisiera saber si es que los picantes y el chocolate provocan hemorroides. Gracias por su consulta. Los picantes en sí, o sea, no son una causa de hemorroides, yeah. pero sí pueden provocar la inflamación de hemorroides ya preexistentes. Es decir, si la persona tiene hemorroides, no lo sabe, al consumir picantes se produce una inflamación, del, de las hemorroides, lo cual va, puede provocar obviamente dolor, escozor, en, en algunos casos eh, también el sangrado. Pero no es que el eh, picante sea responsable de la aparición de las hemorroides, sino es responsable de la aparición de los síntomas sobre una hemorroides que ya existía. ¿El alcohol, doctor? El alcohol también. El alcohol, como todos sabemos, produce eh, vasodilatación, que quiere decir esto, que, el, que las venas se hinchan ya las venas del ano, que son los hemorroides, están, eh, tienen una tendencia a dilatarse, a hincharse en una persona que tiene hemorroides. No todo el tiempo están hinchadas, pero sí, cuando hay aumento de presión en ese momento, sí, sí se hinchan y el alcohol hace que se dilaten, o sea, se hinchen más, pero, eh, lo, que, lo cual puede provocar incluso algunas complicaciones, como es la trombosis, que es decir, la formación de un coágulo dentro de la vena hemorroidal. Bien, el siguiente consulta, buenos días, ¿qué tratamientos o medicamentos se pueden tomar para hemorroides? Nos bueno, nosotros como medio eh, pues somos bastante responsables con ese tema, ¿no? Nos es difícil y también, por supuesto, por parte de nuestros especialistas, brindarles nombres de medicamentos. Eh, es necesario seguramente una evaluación, pero sí vamos a brindarles detalles sobre los tratamientos, doctor. Sí, o sea, existen en el mercado muchísimas marcas, la mayoría todas de venta libre, Uy. ¿no? Además, eh, en las cuales eh, los compuestos uh -huh. eh, contienen una cierta cantidad de corticoide, principalmente la hidrocortisona y un antiinflamatorio. Entonces, eh, son cremas y eh, supositorios que se pueden utilizar. Pero ojo, es muy importante que la persona que vaya a utilizar esto y vaya a comprar a la farmacia, tenga en cuenta que cuando eh, los síntomas no se alivian, utilizando ya sea la, la, las pomadas antihemorroidales o los supositorios antihemorroidales, no se alivian entre el tercer y quinto día, debe acudir al médico, es, porque es sí. probable que haya algún otro factor que está impidiendo que ese medicamento sea efectivo. ¿Se realizan cirugías, por ejemplo, doctor? ¿Es parte de un tratamiento? ¿En qué situaciones o circunstancias? Las hemorroides eh, pueden ser operadas Generalmente solamente se opera el 10% de los casos de hemorroides, no todas las hemorroides de, tienen que ser operadas. En el caso de las hemorroides internas, estas eh, se clasifican en cuatro grados, el primer y segundo grado que son lo, las hemorroides más, más pequeñas que son susceptibles de tratamiento médico, los baños de asiento también son sumamente efectivos, las, las pomadas y los opositores de los que hablábamos hace un instante. Uh -huh. En el caso del tercer y cuarto grado, cuando la hemorroides llega a sobresalir y a, a atravesar el esfínter anal, hay que eh, ya plantearse una, un tratamiento quirúrgico, una opción quirúrgica. En ese caso se hace una pequeña, una pequeña operación, una operación muy sencilla, en realidad, en la cual se retira la hemorroides del ano. Existen otras alternativas, como son la escleroterapia, que, eh, se la, es, que se realiza también en las varices, pero también en las hemorroides, y que es, es bastante efectiva, sobre todo cuando estamos hablando del primer y segundo grado. Y la ligadura eh, endoscópica a través de eh, endoscopía, que se colocan bandas elásticas que eh, ahorcan eh, completamente a la hemorroides, que hacen que en una semana. Eh, se eh, despeñe, caiga la hemorroides y salga con las heces. No Son tratamientos alternativos a la cirugía que eh, son menos dolorosos aparentemente, pero también son menos efectivos. ¿Por qué? Porque el único tratamiento definitivo de las hemorroides para que ellas no vuelvan a aparecer es la cirugía. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, yo tengo hemorroides tipo 2 externas, nos dice que sangran, son muy dolorosas. ¿Qué tratamiento puedo hacer? Ya estoy por dos años así. Muchas gracias por su confianza. Cuando las hemorroides son externas y hay sangrado, ¿no? también existe la probabilidad grande de que esas hemorroides puedan infectarse o puedan eh, trombosarse. Existen dos complicaciones. Una es la trombosis del hemorroides, cuando se forma el coágulo, queda dentro del hemorroides y es sumamente doloroso, intensamente doloroso, y ese requiere un tratamiento quirúrgico, porque hay que hacer la evacuación del coágulo y la evacuación del hemorroides Y cuando eh, sangra, hay mucho sangrado, hay que hacer el examen, lo debe hacer el especialista, para determinar cuál va a ser el tratamiento, si la persona, nuestra amiga tiene eh, dos años ya con este problema, vale la pena que eh, nos visite, eh, que pase por el consultorio, que agende una, una cita con nosotros para ver cuál va a ser el tratamiento definitivo. Es, es poco, Es muy difícil decirle en este momento cuál puede, puede ser su tratamiento sin una adecuada evaluación. Eh, doctor, pues, ¿aparece este problema de salud más en varones que en mujeres o viceversa o es indistinto? Y se ha relacionado más con la mujer por el embarazo, ¿no? O sea, Es decir, la mujer tiene más tendencia, pero por el embarazo, porque el embarazo cambia toda la fisiología del cuerpo de la mujer y hace que haya un aumento de presión a nivel del perineo, que como decíamos es el lugar donde eh, se sienta el, el ano y... Por el mismo peso del bebé, la forma del bebé, hay aumento de presión y hay compresión del retorno venoso. Es decir, las venas, la sangre que está en las venas eh, se enlentece al volver, lo cual hace que las venas se dilaten poco a poco. Y obviamente el parto. El parto va a aumentar mucho la, eh, la cantidad de pacientes con hemorroides. Doctor, teníamos una pregunta, lo que decíamos de la pasada semana de nuestras amigas, pues habíamos hablado acerca de cirugía laparoscópica en casos y en temas de, pues de ginecología, nos llamaba una de nuestras amigas de la tercera edad, quien fue ya sometido a una cirugía, si no me equivoco, por tema de vesícula, y ahora tiene una hernia, me imagino que es la de hiato, no estoy segura, pero tiene una hernia, la pregunta de ella era pues si es que se le puede realizar una cirugía vía laparoscópica en casos de hernia. Tenemos entendido, y ella misma nos explicaba de que se le va a poner una manita y algunos otros aspectos. Pero esa era la duda que tenía nuestra amiga. ¿Se puede realizar una cirugía laparoscópica en casos de hernia? Definitivamente sí. Okay. La, la cirugía laparoscópica eh, se realiza en prácticamente todos los tipos de hernia que existen, tanto hernia inguinal, hernia umbilical, hernia, hernia crural, que son las más eh, comunes, también las hernias de la línea media, aquellas que eh, se relacionan a cirugías anteriores, previas, que se llaman eventraciones, porque es, no son la salida de un material a través de un orificio natural, sino a través de una herida quirúrgica, también se eh, operan por vía laparoscópica. Entonces, eh, sí se realiza la implantación de la malla, ¿no? Se coloca la malla y se eh, deja en el cuerpo de un modo similar, la técnica es similar a la que se realiza en cirugía abierta. Pero yo le aconsejaría a, a la amiga, dependiendo el tamaño, la localización, la forma uh -huh. de la hernia, valorar, su especialista deberá valorar si vale más la pena hacerlo por vía Uh, convencional abierta o por vía laparoscópica por darte un ejemplo existen cierto tipo de hernias que son son pequeñas las hernias crurales uh -huh. uh, principalmente aparecen en, en la mujer no es, uh, que se presentan uh, a nivel prácticamente de la ingle un poco más abajo uh -huh. hacia uh, hacia la vulva de la mujer entonces estas hernias con una incisión de de más o menos tres centímetros son posibles de reparar. Cuando hacemos la cirugía laparoscópica, ya tenemos una incisión un poquito más de 3 centímetros a nivel del ombligo, que es por donde va a ingresar la cámara, y luego necesitamos de dos o tres eh, pequeños cortes más. Entonces, por eso vale la pena valorar. Si, si con un solo corte pequeño, del mismo tamaño que vas a utilizar para la cámara, puedes re reparar la hernia, no vale la pena hacer la vía la vía laparoscópica ¿no? dependiendo mucho del tamaño de la localización eso verá el especialista que le esté tratando gracias, gracias, gracias a nuestra querida amiga María también por confiar en nuestro espacio ahí está su respuesta, doctor ¿dónde? ¿cómo podemos encontrarlo? bueno Karen, nosotros estamos tenemos el consultorio ubicado en la avenida Arce esquina Clavijo frente a la vitalicia Se llama el, es un policonsultorio donde contamos con todos los los equipos médicos, tenemos ecografía, tomografía, rayos X, laboratorio, anatomía patológica y varias eh, otras especialidades, se llama Detecta, TC. está en la avenida Arce 2885 y el teléfono es el 243-0202. Cualquier consulta que quieran hacerla al eh, WhatsApp la pueden sí. realizar al 786 43593. Gracias por acompañarnos, doctora Zona Karen, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros.